Las reivindicaciones, solicitudes de nuestros estudiantes frente a la matrícula cero son justas, necesarias e importantes. Hemos venido hace un buen tiempo presentando la difícil situación de la universidad pública y en particular la universidad pedagógica. Tenemos un alto riesgo de que muchos estudiantes deserten porque no pueden pagar su matrícula en el 2022 a causa de la pandemia. Sus familias, sus hogares... No tienen los recursos suficientes porque dependen de actividades informales o no tienen empleo. Así están garantizando el mínimo vital. Hemos enviado comunicaciones a la Alcaldía de Bogotá, a la Gobernación de Cundinamarca, proponiendo que nos apoyen para poder precisamente alcanzar la matrícula cero, como muchas universidades han hecho, juntando recursos de la Nación, recursos del Departamento, recursos del Distrito en este caso, para poder lograr esto de la matrícula creo que es tan importante como varias universidades ya lo lograron La Universidad de Córdoba, la Universidad de Atlántico, la Universidad de Sucre Actualmente tenemos 8.558 estudiantes de pregrado Para las matrículas del 2022 se requieren 4.480 millones De los cuales ya contamos con 1.710 millones que ha entregado la Nación En el auxilio que nos ha ofrecido Estamos trabajando para que la universidad también pueda contribuir a este esfuerzo, haciendo un ajuste al presupuesto, buscando también recursos propios y esperamos reunir cerca de mil millones para ello, pero aún nos faltan cerca de dos mil millones de pesos para poder lograr la matrícula cero y también tenemos 755 estudiantes que no han podido pagar aún su matrícula el 2021. Lo que representa 421 millones Es decir que requerimos 2.421 millones Para avanzar en Cubrir las dificultades Que estamos enfrentando Nuevamente hacemos un llamado Al gobierno Distrital, departamental Para que podamos avanzar Nuestros estudiantes Cerca del 80% aproximadamente Son Jóvenes De Bogotá tenemos 1.200 practicantes en diferentes instituciones educativas del distrito. Entonces pensamos que ese aporte del distrito es fundamental para poder avanzar. Igual tenemos cerca del 9% de nuestros estudiantes que son del departamento de Cundinamarca. Somos una universidad nacional, pero también una universidad que hace presencia en el distrito y en el departamento de Cundinamarca. Por eso requerimos un apoyo urgente y necesario.